bueno, en este caso vamos a ajustar los dos navegadores que vienen por defecto en PAPI, en las distribuciones de PAPI, Simonkey y FIFOS estos ajustes son importantes porque de ello dependerá el buen funcionamiento de nuestra instalación frugal o lo que es lo mismo, la salud del archivo Pupshape. bueno, el siguiente ajuste que vamos a hacer es de Simonkey. Primero vamos a ver dónde se, se almacena la caché de Simonkey eh, y, y Firefox. Para eso nos vamos a root, le damos al ojito para ver los archivos ocultos, vamos a la carpeta de Mozilla y vemos que había dos carpetas de Firefox y, y Mozilla eh, y Key. Aquí podemos ver dentro de estas carpetas, una, sus carpetas que son caché, que es donde se nos almacenan los datos de navegación todas las páginas que vamos navegando según vamos navegando esta caché o carpeta de caché se va haciendo cada vez más grande pues esto es precisamente lo que hay que evitar que, que los datos de navegación se vayan almacenando en estas carpetas para ello eh, lo que hacemos es lo siguiente primero vamos a trabajar con Shimonke y vamos a ajustarlo abrimos Shimonke y nos vamos al menú de edición edit en inglés y a preferencias o preferencias abrimos preferencias aquí podemos ajustar un montón de cosas eh, la apariencia la seguridad y un montón de fuentes eh, colores y un montón de cosas y dentro de esto podemos hacer un primer ajuste que es por ejemplo eh, <coughs> Eh, decir con qué página web eh, queremos que se inicie SimMonkey. Pues entonces, por ejemplo, ahora le doy que se inicie con la página web www.google.com y así de esta forma, cuando se abra el navegador, eh, eh, se abrirá con esta página. Esto se hará efectivo cuando le dé close a esta ventana. Todavía no se lo doy porque voy a hacer otros ajustes. Entonces, podemos ver distintas parte de este menú y dentro de browser también tenemos download que es donde queremos que se nos bajen los archivos que tenemos en internet o, o las páginas web que queremos salvar yo hice una carpeta dentro de home que ahora veo que en el, en el navegador de, de carpetas le pongo el home y dentro de este hice tem que es un directorio donde quiero que se me almacene todos estos datos de navegación entonces elijo mrt home 10 y le doy open y de esta forma ya todos los archivos que me bajen de internet se me salvarán ahí le puedo aplicar el botón de always ask where to save file para decirle que eh, salve los datos de navegación eh, que me pregunte antes de salvar los datos de navegación bueno eh, seguimos mirando los ajustes y hay un ajuste que es muy principal que es en avanzados caché este es el más importante de todos hay que darle la misma ruta que la anterior para que los datos de navegación se almacenen en el mismo directorio tem anteriormente porque todos los vídeos todo lo que veamos de youtube y todo eso se almacenarán aquí con lo cual nos guardará la la memoria del ordenador podríamos ajustar también el tamaño de esta cache pero eh, yo se la voy a dejar por defecto en 1024 megabytes o sea, un giga y aquí en ese botón eh, limpiamos los, los datos de navegación o sea, borramos todos los datos de navegación pero esto se podrá ver eh, de hacer en otra parte de, del menú de SIMON que, que veremos más adelante Podemos ajustar los colores. A mí el fondo blanco de las páginas web me molesta mucho, entonces se lo pongo en gris y, por ejemplo, el texto ponerlo en el color que queramos. Ya simplemente con darle eh, esto ese color, pues eh, cambia automáticamente al decir que elija los colores eh, que yo he elegido y, aplique, y omita lo de la página web ahora vemos que tiene un tono gris que para mí en concreto pues quema menos la vista y bueno el siguiente menú si vamos a, a tools herramientas y, y crear private date vemos ahí ah bueno primero vamos a adicionar paquetes extensiones entonces, por ejemplo, una muy interesante es Flatgot, que lo que nos sirve es, por ejemplo, para si queremos bajarnos vídeos de YouTube o de otras páginas web que tienen vídeos. Si le diera este botón, se produciría la instalación y me instalaría este programa. También hay otro plugin. O un paquete adicional a Simon, que es interesante, que es Translate, que lo que hace es mmm, traducirme las páginas web o frases de las páginas web al español, lo cual es muy interesante. Es eh, sí, lo mismo que la anterior. Bueno, si volvemos otra vez a preferencias. los estos, estamos viendo un recorrido de de dónde hemos hecho todo lo que hemos hecho hasta ahora y que se nos ha salvado en el directorio le damos salir quit y ya se quedan ahí almacenados todos los datos vamos a ver dónde se borran los datos de navegación, para eso abrimos eh, Simonkey de nuevo y nos vamos a Tools y Clear Private Data. Aquí encontramos una ventana que nos abre que nos sirve para borrar todos los datos que habíamos dicho de navegación. Esto es aconsejable hacerlo de vez en cuando para que todo los, es, esa caché se nos libere. Vamos, como hemos visto, a Tools y Clear Private Data. Bueno, hasta esto es todo lo que hay de ajustes principales de Simonkey. Un saludo.